hola familia estamos de regreso con un nuevo video. el día de hoy les voy a enseñar cómo poner a la venta sus exploradores ya podemos transferir nuestros exploradores a uno de los dueños de la tienda de exploradores se tiene que hacer como un tipo de swap pero vamos a hablar de todo el proceso lo que voy a hacer es poner este emoji a la venta por un precio bajo para que se venda rápido y así pueda hacer un video explicando cómo me dan mi dinero y el otro que voy a poner a la venta va a ser este Puppet Master y vamos a ver si podemos comparar precios en el mercado para determinar qué precio le quiero poner a mi explorador si es que lo quiero vender lo más pronto posible para los que no saben, Nichiren es uno de nuestros patrocinadores del canal el Discord, como pueden ver aquí familia Aquí es el patrocinador. Nos está dando muchos boosts para el canal para que podamos hacer diferentes cosas. No me acuerdo muy bien qué tanto podemos hacer, pero uh, es uno de los miembros que le ha dado boost al, al Discord. La tienda de Nichiren se encuentra en San Francisco. Aquí está su tienda. Y sabemos que es tienda de exploradores porque tiene un peón arriba. Aquí está. La dirección de la tienda está en San Francisco, 888 Tennessee Street, la calle Tennessee. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer un documento que me mandó explicando el proceso de esta venta de exploradores. Y eso es lo que nos dice el documento. Nosotros decidimos qué explorador queremos vender. También lo que podemos hacer es cambiar el precio de la venta de nuestro explorador Aquí dice que no hay límite de cuántas veces queremos cambiar ese precio para que así estemos competitivos en el mercado. Aquí nos dice, y esto es diferente, esto sí me sorprendió muchísimo cuando lo leí, familia, que él nos regresa el 100% de la venta y nos da una tarjetita de la NFL gratis. Hay que dejar en claro que la venta lleva el 5% de comisión si vende un explorador por 100,000 mil UPEX en realidad solamente voy a recibir 95 mil el comprador va a tener que pagar 105 mil UPEX y por lo que he visto cada tienda de exploradores cobra diferentes comisiones es cosa de ver bien qué tienda les ofrece más beneficios a ustedes como vendedor. Aquí también dice que al vendedor se les da unas estadísticas sobre la tienda donde nos enseñan los precios que actualmente hay en la tienda. Por ejemplo, aquí Nietzsche me mandó las estadísticas. Como pueden ver, tiene la descripción del explorador, el precio, qué tipo de Pago o qué tipo de venta es, si en UPEX o dólares, ya se puede vender en dólares, es otra opción que tenemos, familia. Cuando la pusieron a la venta, el número de mint, esto es muy importante porque entre más bajo, más valioso es el, el explorador. Y aquí miren, les enseña cuáles se han vendido. Esto les ayudará muchísimo para ver en cuánto más o menos están vendiendo todos estos exploradores nos dice que si ya estamos listos lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje a Nichiren y recuerden que también él está en, en el canal de Discord tienen que mandarle un privado él no habla mucho español pero si necesitan ayuda díganle para que pueda ver cómo se pueden comunicar en español si es que no es necesario en realidad que sepan inglés lo que tienen que hacer cuando le manden un mensaje en el Discord con la imagen de su explorador que quieren vender y a qué precio es cuando les va a mandar el mensaje con la información de la tarjeta de la NFL con el que tienen que hacer el swap porque en el momento es la única forma de transferir estos exploradores nos vamos a la billetera los activos habíamos dicho que quiero vender este aquí pónganle que quieren recibir ofertas muy importante bueno familia me equivoqué cuando estaba yo hablando sobre las instrucciones pensé que teníamos que visitar una de las propiedades de Nichiren que teníamos que mandar a nuestro explorador a esa propiedad cualquier propiedad que tenga él pero no es necesario Simplemente tenemos que buscar encontrar una de sus propiedades para poder tener acceso a su inventario de las tarjetas de los Legits porque nosotros le vamos a mandar la oferta para el intercambio. Si escuchan en el resto del video algo que menciono que tenemos que visitar su propiedad que mandaron a nuestro explorador a una propiedad, no... Le pongan atención, me equivoqué, ya me aclaró Nichiren que simplemente lo que estoy haciendo ahorita en el video, buscar una propiedad para tener acceso a sus activos de los leyes es todo, no tienen que gastar un set, no tienen que gastar UPEX por la visita, yo me equivoqué, leí mal las instrucciones y mil disculpas, pero seguimos con el video, así es que no es necesario visitarlo para poder hacer el intercambio nos regresamos al documento entonces ya le mandamos el mensaje mencionamos que queremos vender un explorador dos exploradores los que sean nos da la información del legit que tenemos que usar para hacer la oferta vamos a visitar una de sus propiedades y de aquí también algo muy importante si se arrepienten por alguna razón si deciden quedarse con ese explorador Cualquier razón que tengan porque ya no quieran vender el, el explorador, simplemente le mandan un mensaje, le dicen, hey, quiero mi, mi explorador y ustedes lo que tienen que hacer es regresarle su legit. Pero aquí dice, muy importante y en rojo, para que nos regrese nuestro explorador porque ya no queremos tenerlo a la venta, es muy importante que el intercambio se haga con el mismo. Lechet de la NFL que nos dio él. El mismo número de Met. No se lo vayan a cambiar porque si no, ya no les regresa su Explorador. Si ya no lo tienen, lo vendieron. Entonces él se queda con su Explorador. Creo que es justo. Porque a él también le costó ese Lechet. Y para él ese Lechet es importante. Y él quiere su Lechet que usaron para hacer el intercambio. No se aceptará. Substituciones. y esto es necesario para mantener la integridad y prevenir que jugadores intenten usar esos leyes para competencias reglas muy importantes y la verdad creo que hasta ahorita todo va bien, va justo muy importante que lean bien ustedes todo cómo hacen el, el trato con ese, con ese jugador siempre pregunten si tienen alguna duda pregúntenle si son jugadores serios que se preocupan por sus clientes les van a responder sus preguntas si les dicen no, no, no, no te preocupes, no te preocupes todo está bien, mmm, tal vez con ellos no no haría tratos aquí dice si tu explorador se vende te quedas con la tarjetita para andar dándole tu apoyo a la tienda de Dogpatch Businesses así se llama la tienda así se llama el negocio de Nichiren y que te va a transferir el 100% de los supex, Pero recuerden que tenemos el 5% de comisión. Y se usará un Burner, una propiedad de un Burner. Apenas subí un video hace unos días, hablando, explicando qué es un Burner. importante que sepan qué es un Burner, cómo usarlo para que hagan bien la transferencia familiar. Y aquí les explica que un Burner se ha, ha estado usando desde hace un tiempo en Apland para hacer negocios una forma de pago entre jugadores este proceso involucra al jugador al vendedor del explorador y les pide que le ofrezcan la propiedad más más barata que tengan la más barata y la más fea esto ayudará a facilitar la transferencia de upex necesitamos la más barata porque entonces pagamos menos comisiones a hacer cuando hacemos la transferencia, muy importante. Aquí nos dice, por ejemplo, si vendiste este explorador por 300,000 UPEX, Nichiren nos hará una oferta a nuestra propiedad Alburner por 300,000 UPEX más el costo original de Mint. Si la propiedad fue minteada por 6,000 UPEX, entonces la oferta será por 306,000 UPEX. Aquí otra noticia importante que lo que dice que la propiedad se le quedará a él. Ahora, esto es muy diferente de lo que mencioné en el video que hice. Normalmente se regresa esa propiedad al otro jugador cuando hacemos transferencia de UPEX. Pero esta es una forma de que él le saca un poquito de ganancia. Porque recuerden, ya hablé de esto también en el video de... Las metaventuras. Estos dueños de negocios tienen que pagar renta por la licencia cada mes. Si no le sacan ganancia a su negocio familia, ¿cómo van a pagar su renta al mes por la licencia del negocio? Muy muy importante entender ese concepto. Si alguno de ustedes decide tener un negocio en el futuro, ¿cómo te van a pagar esas rentas mensuales a APLAN? porque nos dan la licencia del negocio y también nos recuerda otra vez que por favor escojamos la propiedad más fea más baratas que tengamos porque se va a quedar con esa propiedad no tendremos la oportunidad de comprar esta propiedad nuestro burner. aquí también dice que si no tenemos un burner que por favor no le pidamos que ponga la venta en nuestro explorador Así es que váyanse a Detroit a comprar propiedades allá si aún quedan, no FCA o FCA, y compren la más barata. Pero antes de que se me olvide, me dijo, como Nichiren es nuestro patrocinador, que para los miembros del barrio, si son de nivel Pro o Uplander van a tener la oportunidad de comprar Subburner. Y cuando lo decimos comprar es hacerle el swap otra vez por el burner así es que otra forma que ayuda a los miembros del barrio si es la única propiedad pequeña que tenían que lo usan como burner y son de nivel pro o a ablander cuando le manden mensaje si deciden hacer negocio con nichiren díganle que son miembros del, del barrio para que si tomen en cuenta esto y díganle que es de nivel, que son de nivel Pro o Appland. Aquí nos dice dónde tiene sus propiedades. Aquí está la tienda, ya la habíamos visto. Oh, mire, no sabía que había estadísticas aquí. Oh, ya sé dónde está esto. Mire, nos regresamos aquí en la página de Upexland. No sabe yo esto, familia. Aquí nos dice todos los exploradores que están a la venta. Ah, miren. Entonces, lo que puedo hacer es Puppet. Muy bien. 147. Es el 305. 898. Miren, este, por ejemplo. Este jugador está vendiendo el suyo más caro que Nichiren. Y en Nichiren tiene un... Pre, un número de ment más bajo ese está más barato son 117 dólares y 79 mil upex 79 94 uy miren 34 mil upex ese está baratísimo pero ya con esto me ayuda a ver cómo está el mercado muy muy importante eso es todo lo que tenemos que hacer, familia. Así es que ahorita le voy a mandar mensaje a Nichiren y habíamos mencionado que voy a poner el explorador de los deditos y el emoji. Esos son los que les voy a vender. Bueno, familia, ya le mandé mensaje a Nichiren para que ponga mis dos exploradores a la venta. Le puse que quiero vender el emoji. Por 65 mil UPEX. Espero que se venda rápido para que les muestre qué es lo que tenemos que hacer. Para que nos dé nuestro dinero. Ya me contestó. Miren. Y el Puppet más se lo quiero poner a la venta por 250 dólares. Y lo estoy poniendo a la venta por dólares. Porque tiene un precio de MED muy bajo. Me mandó los dos leyes por los que le tengo que hacer el swap. Y vamos a hacer eso en el momento muy bien estamos en la tienda de nicheren seleccionamos aquí su propiedad vemos su nombre sus activos donde dice assets estructuras exploradores uploads de jets muy bien vamos a ver cuál me dio Uno, el primero fue de green bay lo que podemos hacer es poner equipo Equipo, o podemos ponerle por nombre. Minbei. Ok, es esta. Oh, Mint 168. Estoy viendo en la captura que me mandó si es el 168. Aquí está. La aprieto aquí a esta flechita que apunta hacia arriba. Le pongo ofrecer un intercambio y miren. Vamos a ofrecerle primero el, el puppet master. Seleccionamos. Confirmamos. Boom, perfecto. Vamos a buscar el otro. Jugador. Marcus Allen de Pittsburgh. Aquí está, aquí está. Marcus Allen. Ofrecemos el intercambio. y listo recuerden que porque es una transacción del blockchain se va a tardar un poquito en que Nichiren reciba la oferta ya me aceptó la oferta y me acaba de decir que va a poner el explorador en su tienda en una hora más o menos bueno familia ya Nichiren puso mis exploradores a la venta y tengo que hacer una aclaración porque me equivoqué otra vez, cuando estaba leyendo el documento que me mandó, nos metemos a la tienda. Como pueden ver, le subió el precio, por lo cual está vendiendo mis exploradores para cubrir el 5% de la comisión. Así es como Nichiren cubre lo de la comisión que él tiene que pagar al venderlo. Muy interesante voy a esperar una semana a ver si este se vende si no le voy a decir que lo ponga a 60.000 upex Pero como pueden ver ya están a la venta muy fácil el proceso nada complicado lo principal es que tengan un burner cuando hagan el intercambio por una de sus tarjetas de, la, de los Legets, no lo vendan no lo pierdan o se quedan sin explorador una cosa que tal vez pueden hacer, familia, para que no cometan ese error. Se vienen a su tarjeta de los legits. ay ¿Cuál era? Este fue el que me mandó, el de Mercedes Lewis. Lo voy a escoger. Y para no cometer el error de, de cambiarlo algo así, aquí voy a desactivar donde me puede mandar ofertas para este jugador. Aquí está el otro jugador. Marcos Alan, porque no quiero intercambiarlos y apago esto, lo desactivo. Bueno, familia, cuando venda mis exploradores, voy a grabar el intercambio como se hizo para que vean todo el proceso. En la verdad, yo estoy muy emocionado que ya tenemos esta opción es lo que he estado esperando. Por eso compré muchos exploradores, los de Halloween. Que los quiero vender en el futuro. Los de Halloween me voy a esperar más o menos por septiembre para ponerlos a la venta y a ver si mi estrategia vale la pena. Creo que gasté como 5 mil UPEX para participar en este evento de la mafia y si le puedo sacar, no sé, 200 dólares de ganancia. Estaría bien o no. Y recuerden que si van a contactar a Nichiren. Mencionen que son miembros del barrio para que así, si son de nivel Uplander Pro, les regrese su su propiedad del burner. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Sé que está un poquito largo, pero es necesario que explique yo bien todo el proceso para que no cometan errores como lo estaba yo haciendo hace un rato. No se les olvide dejar un like. No se les olvide. Ya tenemos el sorteo de los 500 miembros. Solamente nos faltan 54 miembros más. Esperemos que a finales de mes ya tengamos 50 miembros más para que haga yo el sorteo para ustedes. Muchísimas gracias familia. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.